Todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, vídeo número 115, estreno con tanques de Israel. Un BRC 6.0 es el único tanque, el M51, el primero que, con el que puedes acceder ya al árbol de desarrollo de Israel. Y empezamos. Bueno, he eh, eh, tenido ya unas cuantas partidillas con este, por lo menos para tener las modificaciones de extinción, diseño y reparación. Ya de entrada, por defecto, ya lleva sus proyectiles de carga buca y proyectiles explosivos. Bueno, el escenario dominación Europa Oriental. Tres zonitas por conquistar. Salimos desde la parte derecha. El enemigo ya está tomando la zona B. Mi tanque este M-51 es excesivamente lento. Y vamos a llegar a la zona C ahora. No hemos podido tomar algo de zona c vamos a tomar algo porque la gente se ha ido prácticamente pues se han quedado ahí solamente yo y dos compañeros más venga zona capturada perfecto ya está el mito rojo por aquí ya empieza el bacalao y venga m51 a ver con lo poquito que llevas a ver de lo que eres capaz blindaje prácticamente son chapitas lo que lleva el m51 pero tiene un buen cañón y, una ca y un tiempo de recarga no, no es excesivamente muy largo ahora mismo no recuerdo velocidad unos 38 km por hora cuando está totalmente fuleado venga por ahí vemos alguno algún enemigo ya que ha caído Ahí lejillos ya un cuadrante 225 siempre lo recomiendo que veáis siempre la distancia en el mapa de batalla bien, ha tomado iniciativa, pues claro tanque medio, ahí pues ahí están todos alrededor de B, bueno, nos colocamos por aquí medianamente cubiertos por aquí no nos ven por lo menos teóricamente y vamos a ver por aquí los pollos que van apareciendo 200, está bien venga, explosión venga, cazacarros y tanque medios por allí por detrás de las casas Venga, explosión. Venga, es eso, venga. esos se han caído. Uy. F, F4. Hay varios, varios enemigos justo ahí arriba. Venga, tanque pesado en B. A ver por dónde aparece. a ser un pelín más discretos vamos a escondernos un poquillo a ver a ver a ver aquí no vemos nada un poquito más a la derecha esa marca ah ahí está un tiger pues era el tanque pesado esa marca pues creo que estaba justo ahí lo estaba eh, esa marca por ahí detrás muy atrás muy arriba ah bien Ah, había un enemigo ahí planeando. Pues sabes que te digo, pues si está por ahí detrás y si nos ven pues. Pues mala suerte. No puedo entretener ahora. A ver, venga, tanque pesado. Ahí en B. Y cazacarros ahí pegado al río. Pues sí. Otra explosión. Posiblemente ¿eh? la munición O alguien que estuviera detrás hacer de ese Tiger No lo sé Venga, el loro, tanque pesados Por aquí tiene que aparecer alguien Ya se ve, ¿eh? venga, ahí están cayendo mis compañeros Están perdiendo esa línea eh, Por ahí hay movimiento ¿Qué es eso? Eh, ahí te paras Esto es otro Tiger, marca Otro más, ¿Quién es? Panther, venga, los dos a la vez Venga, vamos a por el segundo, este va demasiado rápido Me delataría, venga, gírate, gírate Ahí en el inclinado no tengo nada Vamos. ay, perfecto. Destruido. ¿Eh? Ah, mierda. Lo había visto justo ahí ese Jazz Panther. Pero claro, mi disparo me ha delatado Bueno, salimos con lo único que tenemos otra vez: con el M51. Pero esta vez ya nos vamos a meter un poco más en el frega. Aunque poco podremos hacer. Vaya bombazo, venga, joder, vaya vuelta que ha dado ese tanque. Venga, M51. Te vamos a meter ahí en todo el fregado. Poquito a poco a ver qué puedes hacer. Aunque con este blindaje. Al loro, esa parte de ahí arriba. Venga, ahí al río. Tanque medio. Ese ha caído. Y hay varias marcas justo delante de B. Venga, mis compis avanzando por ahí. está muy lejos en ese tanque medio venga colega M50 y no vamos para allá es lentillo lleva poco blindaje Venga, nuestro equipo está capturando la zona B. muy bien venga vamos a pasar rápido por esta parte aquí es una buena zona para esperar a los que salen del transpawn, si no están ahí perfecto ya es igual ya tienes que avanzar y qué más da, si están ahí pues bueno pero mala suerte porque la partida la estamos perdiendo claramente, ahora estamos tomando B desde que hemos empezado la partida ni la habíamos pisado, venga ahora sí estamos tomando B, pero al todos estos que han caído, bien, todos estos que han caído tienen que volver la segunda oleada, venga y ese 2, ese es compi. Hombre, aquí tenemos otro tanque americano. Este sí a mejor blindaje, G 76. Bastante mejor blindaje que este tanque, que es un modelo, modelo americano modificado. Para Israel. Los tanques israelitas están muy, sobre todo los primeros, muy basados en diseño americano, aunque poco a poco ya fueron... Fueron fabricando sus propios tanques Y la verdad que son muy buenos Venga, avanza despacito Poco a poco Tanque pesado Ya llega el primero ahí, a la fiesta A ver, a ver, a ver Ese está destruido Ese Tiger Venga, mi compi que dispara el M6, ahí está la marca, está justo detrás, ahí abajo, bueno, ya ha caído también, venga, ahí S2, ahí se ha encargado, ¿eh? al loro, con la parte de esta derecha del río, por aquí, por cualquier calle, te pueden esperar, y aparte, en las batallas realistas, eh, otro más, ahí arriba, típico campero, es una buena zona también, hemos chocado con algo, pues, en las batallas realistas, ya sabéis que, lo mejor es claro las zonas es la un, es el único sitio donde tienes una distancia de referencia a la hora de ajustar para disparar a cualquier enemigo te pones pegado vigilando una zona ya sabes tú en qué cuánta distancia vamos te lo, te lo calca prácticamente la distancia que te la zona por eso siempre recomiendo antes de empezar las partidas tener más menos claro en cuanto es un cuadrante así de, a ojímetro, puedes en un momento dado hacer un hacer un buen cálculo de la distancia. Venga, vamos a pasar rapidito por aquí. En esta esquina. A ver, a ver, a ver. Bueno, rapidito relativo. Venga, pasamos rápido. Y ese 2 Tú por ahí, yo por aquí. Rápido vistazo. Venga, no hay ninguna marca todavía. No hay nadie. Estamos acercándonos a. Mm, mm, mm, mm. Venga, 734 34 he hecho huevos. Tiene mejor blindaje que yo. ¿Qué es eso? Ah, vaya, el ese ha caído. Mi compañero, el se ha caído. Pues no sé de dónde ha venido ese disparo de allá arriba. Tengo que ser un buen cañón. Explota la munición. Pues venga, el T-34 avanza en una marca por ahí. Otra pasada al río. Venga, el tío dispara. Venga, compi, ¿qué pasa? Que hay por ahí, que no veo, no veo nada. Ahí puede ser que esté. No. Bueno, el dispara. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Venga, más marcas. Vamos avanzando poco a poco. A lo que da este pobre. Vaya, mi compi ha caído. El T-34 ha caído. Pues vamos a escondernos justo aquí a la sombrita. ...de esta tarde apacible aquí... ...en el escenario de Europa Oriental... ...que vamos a esperar a ver si un pollo aparece por aquí... ...y le podemos arrear... ...este M51... ...es... ...bastante silencioso... ...cuando estás esperando aquí en Ralti ...con el motor... Un disparo, a ver. Absoluto silencio, no oigo nada. Están al caer. Venga, estamos ganando la partida. A ver. Venga, estoy, jo, estoy solo aquí en el cazacarros. Estoy solito aquí delante. Al final me veo, me veo solo. Este es el mejor bastión que tenemos. Un M51 aquí. Delante de toda esta vorágine. Y está a punto de llegar. La ametralladora. nada por aquí tampoco voy a estar mirando mucho excesivamente hacia la izquierda pues me pongo de lateral con la torreta y si por ahí enfrente aparece alguien me va a dejar frito bueno bien por delante el enemigo venga compis somos 5 algo se oye por ahí Ametralladora. Es qué raro, no aparece nadie. ¡Eh! ¡Ah! ¡Madre mía! Joder. ¿Eso que era? Un cazacarros alemán. Otro por ahí. Venga, ¿quién es? ¿Quién es? Venga, que no veo. ¡Ay, estupendo! Bien. Dos de un, dos de un clavazo. Venga, estupendo. Pues nada. Ya me acabo de delatar. Venga, dos, dos cazacarros alemanes que acaban de caer. fuego de artillería ese avión que ha pasado esa sombra no es nuestra así que, madre mía, al loro los aviones como siempre ahí está el tío dando vuelta, por ahí vendrá venga, vamos a ver poco a poco avanzando hacia la zona ya nos la jugamos, ¿Qué más da venga, humo rojo vamos ¡Ah! la muerte estaba cerca Tiger E por detrás a ah, este tío, ha estado dando la vuelta justo sin que yo me diera cuenta. Me ha estado dando la vuelta bato, por detrás, me ha estado flanqueando, haciendo haciéndome ahí la remanguilla Pues a ver, vamos a defender el punto B. Es un Tiger H1, un Tiger E, Mira, bueno, Tiger H1 es igual, Tiger. Vaya, están cayendo mis compañeros ahí en B pues, madre mía, un antiaéreo y yo somos los únicos que. Es, porque el otro está justo al lado del río y el otro compi está ahí arriba en, casi en C2, demasiado lejos. Pues.. Como se hagan con B. Esto va a. está. Madre mía, qué mal rollo. Estamos a punto de ganarla, una sola pestañita. Venga, ahí está carro, carro ligero. Ahí en B. Venga, están tomando B. Cojonudo. Qué mal rollo. Venga, es Santiago. Ahí en C. Bueno, poder cubrirse también. Venga, pues yo me voy a ir a B. No queda más remedio. Esto es lo mejor que podemos hacer. No sé por qué la peña se, bueno, en fin. Al campeo, eso es lo se ha indicado. Al campeo y a... venga, otro antiario jugo en mi compañero. Venga, pues mi compañero cae. Cojonudo, y está tomando la zona C bueno, pues por aquí poco me van a ver. Venga, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué es eso? A ver, sombritas. Venga, venga, venga, a ver, a ver. Ese, a, a ver, a ver, ¿qué es eso? Un tiger ¡Ay, crítico! Venga, vamos para atrás, corre. Igual no que ha sido crítico, si no este nos revienta, pero al loro, al loro que el tío está ahí. Venga, vamos a ver, no veo nada. Oh, otro más. Venga, otro más detrás de la casa. Venga, el tío tira humo, estupendo. Venga, a ver si con eso. Venga ese tío, venga, otro crítico. Vamos al fregado. Venga, ¿qué más da? En total. Venga, ese estaba reparando, este también con el crítico, vamos a ver si podemos. Venga, el enemigo estirio, aquí eh, postillo la ventaja, pues estaba claro. Venga, dos tiger. Todo está bien nada más, ¿vale? Listo, el primero me estaba esperando que pasara justo por ahí Y me ha reventado Pues claro, con este blindaje poco podemos hacer Pues se acabó, M51, hasta aquí llegaste mm, No te apenes, no llores, venga Ha estado muy bien lo que has hecho para lo poquito que puedes hacer ahora mismo Muy bien Pues se va a perder la partida pues no tenía uno, dos, sino tres tres pollos aquí, ahí los tienes dos Tiger y otro más que no veo quién es pues se perdió esto se pierde de manera irremediable la han tomado C B, ya está tomada con tres tanques y no sale nadie más, así que esto va a ser el final ahí está por un pelo fin misión fallida aquí en dominación Europa Oriental vamos a ver 3 destruidos 5 críticos 5 impactos una zona capturada y 83% de actividad completamos la investigación de la unidad de la torreta y nada vamos avanzando poco a poco en la investigación de los tanques de Israel bueno abajo en los comentarios os dejo caja enlace descripción de escuadrón Ibis para Discord, Facebook e Instagram y el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Esto ha sido todo en la dominación Europa Oriental. Espero que te haya gustado el vídeo. Si no estás suscrito considera el suscribirte, dale un buen like. Y nos vemos en un próximo. Chao.